Me dijeron que hasta un tema de amor para con ella Me arrumaron pensamientos del temor de que no pueda Decirte lo que en mi corazón juró por mi doncella Solo a ti yo sé quererte al lado con mi botella Déjame escribirte siempre mientras busco la manera Déjame dedico versos, desnudarme mis estrofas Deja que brinden un muérdago para el beso que todas Ve como es que no mueres como yo en estos momentos por estar contigo siempre y decirte lo que siento buscame entre las maneras de poder decirte esto buscame entre los escombros bellos de nuestros momentos para poder guardarte con llaves siempre en ese puesto siempre en ese puesto compartimenta memorias con este cara de sonso dedícame tus alegorias de mementos muy sosos más bien más bien muy hermosos. La tesis la he cagado, para eso mi bella nena, es que en ti yo me he confiado, eres más lista que yo y por eso me siento abrumado. Si bien le cuento lindura me fascina tu figura, ese pelo, ese cautivador velo, esos rizos que cual bello les gustan a tu cintura la bella cintura, quiero dedicarte un bucle solo por esa sonrisa, detente un momento porque tu dulce aroma me hechiza, date cuenta que te quiero, de mi ser no viene la zona, darte lo mejor de mí por siempre si no me perdonas, dame un poco de esa risa, que yo ando suplicando a tu lado en las cortinas, pegado a la ventanilla, siénteme cada momento, dime un poco de ese ritmo, En tus ojos y enojecen, por mi culpa mi cariño, Búscame entre las maneras de poder decirte esto Búscame entre los escombros bellos de nuestros momentos Para poder guardarte con llave siempre en ese puesto Siempre, siempre en ese puesto Y hago de payaso, me las doy de galanazo De repente actúo de serio para que me des abrazos Me encanta siempre la forma en la que miras el mundo Por eso quiero obsequiarte en mi corazón y lo juro Déjame te cuento una historia Érase un chico nervioso que ganó seguridad por la niñata de sus ojos